Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Mauro Chojrin. En este breve video voy a mostrarte cómo se arma una aplicación en, usando Symfony, una aplicación web muy sencilla, pero muy rápida y muy eficaz. Y un poco la idea del video es también poder responder la pregunta de ¿por qué me gusta tanto Symfony? Así que vamos a ver. Voy a achicar un poco mi pantalla. Y... Ahora sí, voy a compartir. Bueno, lo primero que voy a hacer es bueno, consultar la documentación de Symfony para crear el proyecto. Vamos a hacer una cosa muy simple, que va a ser una, mi tienda. Esto, bueno, obviamente si tenés una conexión más rápida que la mía, te va a andar un, un poco mejor. Pero bueno, quiero hacerlo en tiempo real como para que veas realmente el, el, la potencia que tiene el usar un framework como es Symfony. Acá estoy descargando, descargando y creando el proyecto utilizando Composer, que es la forma en que, bueno, creo que todo el mundo debería hacerlo hoy en día. Bien, ahí está instalando. Ahí creo el proyecto. Un montón de dependencias que por ahora no me van a preocupar demasiado, pero vienen con el proyecto default. Bien, ahí está configurando todo esto. Que esto es una cosa muy buena que tiene el nuevo Symfony, el Symfony 4, que viene con el Flex. Es un plugin para Composer que permite hacer un montón de tareas más, aparte de simplemente instalar las dependencias. Bien, ahí termino Bueno, perfecto. Entonces, acá, fíjate qué bueno que es cómo te va diciendo ya todo lo que tenés que hacer para poder seguir desarrollando. Lo primero dice cambiar al directorio de la aplicación. Entonces, vamos a hacer un CD a mi tienda. Bueno, ahí ya tenemos un montón de cosas que creó, la estructura de directorios y, y demás. Después dice inicializar el repositorio de Git. No lo voy a hacer en este momento, la verdad que no me, no me interesa demasiado. Lo que sí quiero hacer es traer el, el, el servidor de Symfony. El servidor de Symfony es un script que levanta el servidor propio de PHP, el servidor incorporado de PHP, con alguna pequeña configuración especial. No es nada, pero es más cómodo por ahí para usarlo. Muy bien, ahí estamos. De vuelta, borrando la, la calle, que es un tema de Symfony. Bien, ahí terminamos. Entonces, ahora lo que voy a hacer, como dice por acá, modificar el, el archivo .end para incluir la URL de la base de datos que voy a usar. Que uno usualmente con Symfony o con PHP usa MySQL. Yo ahora, para no hacer una cosa tan grande, voy a usar, eh, ¿cómo se llama? SQLite y para no equivocarme me voy a copiar de otra configuración que hice en otro proyecto anterior vamos a ponerle que se llame mi tienda SQLite muy bien y luego dice que tengo que ir a configurar en el Doctrine cómo se va a conectar a la base de datos acá también vale un poco lo mismo voy a mirar cómo lo hice en una aplicación anterior muy bien, driver SQLite, porque como no me voy a conectar a una base de datos MySQL necesito el driver adecuado todas estas cuestiones son propias del MySQL no me importan La url está bien, es lo mismo. Y lo que sí voy a querer hacer es dejar esto, las options. Bien. Esto es una configuración muy específica del SQLite para que efectivamente tome en cuenta las claves foráneas. No es imprescindible, pero está bueno tenerlo. Muy bien. Entonces, ahora lo que quiero ver es... Lo que tengo en la consola de Symfony. Esto es una cantidad de utilidades que me permiten generar código y hacer otro tipo de tareas muy comunes. Bueno, nada, sin escribir código. Fíjate que hasta ahora no escribí una sola línea de PHP. Es que me moleste escribir PHP, pero la verdad es que prefiero hacerlo a través de herramientas que me hacen la vida más fácil. Entonces, invoco a la consola nuevamente con este comando que es crear una entidad. El crear una entidad es un wizard, un asistente que me va a ir guiando en la creación de las entidades. En mi caso voy a hacer una tienda muy sencillita, te imaginarás. Va a tener artículos y categorías de artículos. Voy a empezar por la clase categoría, es lo mismo. Bueno, acá entonces, fíjate que ya me creó los archivos de la entidad categoría.php y, bueno, el categoría repository es la clase que se usa para entrar a para manipular, digamos, todo lo que sea la tabla de categorías. Categoría.php es una, una instancia en particular. Muy bien. Ahí está la entidad generada. Muy bien. Ahora empecemos a ponerle propiedades. Entonces, vamos a ponerle simplemente nombre de la categoría. Esta va a ser sencillita. ¿De qué tipo de datos es? Tipo de datos string. Va bien. 255 caracteres. Perfecto. ¿Puede ser nulo? Y la verdad que no. Muy bien. ¿Hay alguna otra propiedad para esta entidad? No. Listo. Terminamos. Ya está la primera entidad creada. Vamos por la segunda. La segunda entidad le voy a llamar artículo. Bueno, acá otra vez está generada con su repositorio y demás. Lo primero que voy a hacer entonces es ponerle un nombre. Un string, 255. ¿Puede ser nulo? No. ¿Otra propiedad? Sí, me gustaría ponerle otra propiedad que se llame categoría. Bueno, ¿ahora qué pasa? Esta categoría en realidad lo que yo quiero ya no es que sea un string, ni un, ni un número, ni nada de eso. Quiero que sea un objeto categoría. ¿Cómo hago eso? Vamos a empezar por pedir ayuda al wizard. Y acá me dice todos los posibles tipos de datos que puedo tener. En mi caso, lo que quiero que, que sea es una relación con otra tabla. Vamos a pedirle un poco de ayuda. Bueno, ¿con qué clase debería relacionarse? Con la única que existe. Yo escribí la C y ya me autocompletó todo. Categoría. Bueno, y ahora me pregunta: ¿qué tipo de relación querés que haya? Bueno, en mi caso yo quiero que una categoría tenga muchos artículos. Y un artículo tenga una categoría. Con lo cual voy a usar la many to one, o sea, muchos a uno, desde artículo hacia categoría. Muchos artículos, una categoría. Bueno, ahora me dice: ¿puede ser que un artículo no tenga categoría? No me gusta. No, todos los artículos tienen que tener categoría. ¿Querés agregarle a, un, a un, la categoría una propiedad para acceder a los artículos que, que la componen? Sí, eso sí me gusta. Como queremos que se llame? Artículos. Bueno, y acá me dice si quiero que cuando una categoría se borre, eso automáticamente borre todos los, eh, los artículos relacionados. Usualmente le diría que no, pero para el ejemplo voy a decirle que sí. Muy bien, ¿alguna otra propiedad del artículo? En principio digamos que no. Muy bien, ahora entonces tengo creadas mis entidades. Lo que voy a hacer ahora es crear mi base de datos. A ver si era este el comando. Muy bien, ahí parece que está creada. Dice en bar mi tienda SQLite. Vamos a ver si es cierto. Muy bien. Vamos a ver qué tiene adentro. Nada. Lo que tengo que hacer ahora es crear el esquema. Muy bien. Y vamos a volver a ver qué quedó. Y ahora sí, ya algo tiene, por lo menos esto. Entonces ahora lo que yo podría hacer es bueno, ya puedo empezar a interactuar con mi base de datos o escribiendo código o lo demás, pero voy a de vuelta a tomar un pequeño atajo, voy a instalar el plugin de administración de, de, que viene con Symfony, que en realidad no es de Symfony, es el Easy Admin se llama, pero lo que me va a permitir es, ahora en muy breve, hacer un backend funcional. Ahora lo vamos a ver. Bueno, ahí fíjate una cosa que está pasando es que yo pedí el admin y me está instalando el EasyCorp Easy bundle. ¿Qué es esto? Bueno, nuevamente, por detrás de esto está el flex que tiene su base de datos que mapea esas cosas. Es de decir, ah, cuando se pide admin, se pide instalar este, en este caso es uno solo, pero podrían ser varios, eh, ¿cómo se llama? Varios componentes de, de Composer y después correr una serie de tareas. Entonces, ahora que ya lo tenemos, ya podemos empezar a jugar con esto. Lo primero que tenemos que hacer es dar algo de configuración. Easy Admin es muy simple. Lo que voy a hacer es decirle cuáles son las entidades que van a ser manejadas por el Easy Admin. Entonces las voy a listar, por ejemplo, categoría. Importante no usar el tab, sino los cuatro espacios, porque si no, a YAML no le gusta. Artículo. Muy bien. Y ahora entonces voy a prender el servidor. Muy bien. Dice que está escuchando en este lugar. Vamos a ver si es cierto. Muy bien. Aquí tenemos el típico inicio de una aplicación Symfony recién, recién estrenadita. No es muy llamativo. Pero vamos a ver si todo salió bien. Si voy a admin. Tengo un backend perfectamente funcional sobre categorías y sobre artículos. Vamos a ver si agrego una categoría. Por ejemplo, eh, alimentos... Acá está bueno, la lista de artículos que en este caso está vacía. Pero bueno, acá está. Vamos a crear otra categoría que se llame eh, electrónicos. Y ahora, bueno, puedo, por ejemplo, ordenar. Puedo buscar. ¿Sí? Puedo editar. Vamos a poner elementos y bebidas. Y puedo, por ejemplo, bueno, de vuelta, vamos a ver qué pasa con los artículos. Agrego un artículo. Opa. OK. Acá me está diciendo, está bien, que tengo un error porque no definí el método toString de la entidad categoría. Muy sencillo. Va a ser el primer código PHP que, que meto para este... ¿eh? a este proyecto, ¿no? Donde decía que está, entity, categoría, OK. Vamos a buscarla un poquito. Entity, categoría, y simplemente le voy a dar un método toString, Que en este caso lo voy a hacer también muy simple. Lo que quiero que haga es devolver el nombre de la categoría. Vamos a dejar así. Bueno, voy a volver a encender el servidor. Vamos a volver a probar. Bien. Aquí puedo crear un artículo entonces que sea, por ejemplo, eh, papas fritas. De los cambios, papas fritas pertenece a alimentos y bebidas. Bien, antes de que me dé el mismo error, voy a repetir la operación que hice para el artículo y le voy a poner una, un método toString para que todo esto funcione efectivamente. Muy bien, entonces ahora si sí vamos a alimentos y bebidas, podemos ver que tiene un artículo papas fritas, vamos a agregar un artículo más que sea eh, aseosa, aseosa, si sí voy a la categoría de alimentos y bebidas, ahora me muestra la lista de los artículos. Bueno, está bastante bien, ¿no? Algunas, eh, algunos detalles. Esta URL que dice admin se puede cambiar. Acá dice que soy un usuario anónimo. Esto también, obviamente, se puede cambiar. Eh, se puede cambiar el, el lenguaje. Es muy simple, realmente, el cambiar el, el lenguaje en el que se muestran los mensajes. Y se puede hacer una customización bastante importante. Por ejemplo, poner en vez de Easy Admin otro título, ponerle el propio logo, cambiar los colores, en fin. Un montón de cosas que dejo para que, si tenés ganas, puedas jugar. Vamos a ver. Así que, bueno, como te decía, la idea de esto no era hacer una cosa muy profunda, sino simplemente mostrarte que en... No sé si fueron 10 minutos por ahí lo que logramos hacer, que es un backend perfectamente funcional. Escribí, no sé, cuántas líneas de código. Habrán sido 10 líneas de código por ahí. Obviamente hay un montón de código que no escribí yo y que está en la aplicación. Pero bueno, lo importante era mostrarte esto con un poco de suerte, tentarte a que le metas pilas al Framework Symfony, que realmente para mí es una cosa maravillosa, y... Obviamente, invitarte que si te puedo ayudar, eh, podés visitar mi, mi blog, el Leeway Academy. Es el, el, la dirección en realidad es https dos puntos barra, barra academy.liwayweb.com. la voy a dejar en los comentarios, y específicamente, si te interesa por ahí meterte con un curso de Symfony, hay una oferta disponible para vos. Muchas gracias, nos vemos.